El brazo largo Impresionante Ahí está el río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 recreo vidal sombrita bueno ahora los árboles también sin hojas pero bueno tenés para sentarte voy a hacerte ahí una comidita a la costa del río y ya hay gente pescando un pez que habrán sacado me imagino en la tele eh? sí. ¿Cómo anda gabriel del programa del pescador ¿Cómo anda la cosa Bien. por vidal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 Fire, dos rulemanes, carretel metálico en distintos tamaños, tamaño 1000, 1500, 2000, 2500 ideal para la pesca de pejarrey para esta temporada, un reel super liviano de muy buena calidad muy buen precio lo puedes abonar en 4800 pesos en efectivo o si no a precio de lista en cuotas sin interés este receta es un reel super versátil, lo puedes usar tanto para una variedad liviana para pescar pejerrey acá tenemos un combito armado como queda súper equilibrado para pescar pejerrey. Pesca también tenemos un combito Daiwa montaña para una pesca variada también para una pesca con señuelo de Tararila, doradillo es un reel super versátil a muy buen precio a muy buen precio. Sí, no importa el tamaño eh, cualquiera de los tamaños que lo encuentran lo eh, no pueden abonar el mismo valor no cambia no cambia sobre la medida digamos. así que puede bueno. Puede abarcar, como le decía Javi, distintas pescas y no va a haber ninguna diferencia eh, que le va a servir ¿no? Nombrando del pescador, tiene la carga del Nylon Mustang de regalo. Así que, bueno, el pie de la pantalla tiene nuestros contactos, no duele comunicarse.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 Bye. Bye. Bye.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 la cuchilla con la vaina de cuero, Real, realmente también de muy muy buena calidad, muy lindos. Mismo juego en cabo de madera, ¿sí? madera de Guayavira y algunos así, por ejemplo, si no más chicos. Esto es acero de tandil, acero de carbono encabado en madera de Guayavira y alpaca. Tenemos este modelito. Este otro modelito también está muy bueno. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos.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 Unas promociones en lo que es termo, termo de primera calidad. Tenemos eh, la una marca Contigo, son los que ven acá, marca Coleman, eh, bueno, conocida la marca Stanley también, algunos de la marca Waterdog, pero no y de la marca Termo. Okay. Bueno, tenemos distintas capacidades: tenemos termos de vitro, un litro, 1 litro 200, de 700, 600 metros cúbicos, con manija, sin manija, para distintos, distintos gustos. Tenemos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 Bueno, segundo bloque amigo y ahora nos vamos a cambiar de laguna vamos a a ir hasta laguna latina aquí cerquita tres arroyos campo de martín subillaga en el cual estaba rindiendo muy bien vamos a ver cómo nos va ahora <música> Cómo les va hermosa laguna laguna la tira. ¿eh? aquí estoy del lado del campo subillaga allá se ve al fondo tremenda laguna y de acá se ve casi toda toda en su totalidad casi 400 hectáreas de agua ¿eh? tremenda laguna esta es la parte más honda que tenemos del lado de los subillagas la parte más honda de la laguna en el cual casi llega a 5 metros ¿eh? un poquito más sí, Voy a intentar con la pesca de costa, acá vine solito, dentro de ratito se me va a unir un amigo. Así que bueno, vamos a ver cómo me va. Pero quería tomarle estas imágenes para los que no conocen, de arriba, justo de en la entrada del campo Subillaga, la toma de la una la tira. espectacular la una. Ya va a picar. Bueno, bueno, tenemos. <risa> Muy lindo doblete, eh. Bárbaro. Ahora sí que se está dando. Sí, cambió el cambio, <risa> eh, cambió, cambió. Cambió. ¿Cómo anda amigos? Buen día. Buen día, crack. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿qué sí. vamos a buscar? Un perro bueno hoy acá en la tira. <risa> Tendríamos que buscar uno, uno bueno, ¿no? Uno bueno, pero para arrancar tenemos que sacar algún pescado. Sí, por, sí. Ahora. ahora sí. venimos bastante tranquilos. Mucha pesca ahí, se ve la gente al lado. Mucha pesca, acá hay un hombre al lado nuestro está pescando, hay dos o tres autos. Están pescando, está, está buena la pesca. Pero bueno, esperemos que nos dé ese pescado que estamos buscando. Bueno. Está hermoso el día, está Suavecito. Está suave, sí. ¿Qué busca con la línea balancín? Explica cómo agarrar el grande, ¿verdad? Y en aquella, en la calle grande, tenemos. Luego lo tenemos que buscar adentro estamos obligados a un equipo más pesado sí. ahí tenemos un balancín común un biciclito sí. y acá en esta que es una caña intermedia ahí la tenés sí. la sumax sí, ahí la veo. vamos a buscar con dos anzuelos no, no, no. un poco más corto porque acá donde estamos en la barranca es bien profundo sí. vamos a buscar un poco más corto porque son dos anzuelos pero seguimos buscando en grande por el tamaño del anzuelo mira el tamaño del anzuelo que pongo ¿no? claro. es bastante importante Así que bueno, vamos a buscar el grande. Acá hay opciones, digo, la laguna tiene toda clase de pescado. Sí. Chico, mediano y grande. Entonces Chico, está... mediano y grande. Sí. Acá, bueno, embarcado sabemos que un poquito más por allá, más por el medio de la laguna, bueno, salen esos pejerrey enorme de un kilo y pico. Y también está el de 700, 800 y también sí. está el de medida, que es el que sacamos de acá afuera. Eh, así que bueno, vamos a aprovechar el día de hoy y esperemos que se dé uno grande. Vale, vamos a buscarlo. Medida, ¿eh? Bien. Estamos haciendo otra clase de esto hoy, porque sabemos que te este prohírga está y hay mucho, mucho de este. Pero no interesa buscar el grande. Perfecto. En una laguna que sabemos que es grande. Ese es el puesto. Vamos por ello, Dale. Buen pescado. Venga. Sí. lo que pasa con el triplete bueno, Así, bueno. Hace, hace lío y sí, bueno una flor de galletas <ríe> muy bueno eh Vamos. peje. peje, rey, estás tirando Sí, suelo, le... no muy con lejos. El gran suelo, sí. 40, 50 metros más. Muy bien, me estás salvando el programa. <risa> bueno. Voy con una fotita Va a salir así. Quédese ahí, voy con una fotita. Acá, alguna, que... Acá estamos con los bices Qué día? No. Fíjate un panorama para allá, Mira lo que es. No. qué día. En Berizo pesca los grandes matugos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo.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 vamos a presentarles unas promociones de lo que es termo termo de primera calidad tenemos eh, la, la marca Contigo son los que ven acá marca Coleman eh, bueno, bueno, sí, la marca Stanley también algunos de la marca Waterford. y de y la marca Termo bueno, tenemos distintas capacidades tenemos termos de 1 litro, un litro 200 de 700, de 700, de con manija, sin manija para distintos, distintos gustos tenemos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 el efectivo le caen 10.000 pesos y el de un litro 400 40 le va a quedar 11.000 pesos. También pueden abonarlo al precio de lista en cuotas sin interés, en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés. Abonando con visa, cabal o Master. Hacemos envío a todo el país, el maraje y el despacho están en nuestra casa. Al pie de la pantalla tienen nuestra cuenta para comunicarse.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 Pedila ya en tu kiosco o suscribite a la edición digital en www.revistaelpato.com. De medida pero chicuelo, ch. sí. muy planchado, ¿eh? Se planchó, se nos planchó. El día está hermoso por pescar, pero la una planchada sabemos cómo es. A ver si lo puedo volver. Bueno, Guaro los dice, ¿no? Ah, qué qué día. Es cuestión la pesca es así, disfrutar de la pesca, y disfrutar del día también. Vamos a volver. Dale. Bueno, también de medida. Sí, pero bueno, fíjate la carnada que estamos con... Se comió, claro... Que se comió... Esto lo vamos a volver. Claro, bueno. Ahí tenemos un tema de elección, de, de buscar el pescado grande. Cuando sí. los chicos sabemos que está... Pero... El chico sabemos que está. Está bastante frío el pescado. Vemos que el agua está un poquito verde. Por ahí le cuesta un poquito. Me parece que faltan unas heladas, pero el pejerrey está buenísimo. Seguimos con medida. Sí, no podemos encontrar el pejerrey grande. No la, la, la la barra para ustedes. Sabemos que está el pejerrey grande, pero tenemos el problema que se planchó muchísimo la se planteó muchísimo. Nos vamos a cambiar un poquito ya para, para ver si. A la barranca, ¿no? A la barranca, porque ya hasta, hoy de la mañana salió mejor pescadito. Y nosotros, en el cual es un, una elección, eh, tratamos de filmar el pescado grande, ese de más de kilo y bueno, hoy no está, entonces la pesca parece pobre. Pero hubo gente que tirando ahí cerquita, 40 metros, buscando este pejerrey, saca muchísimo. Entonces es una cuestión de, de elección. Como nosotros sabemos que este pejerrey está abundante, abunda y todo, nos interesa mostrar más vale un pescado bueno en el cual lo buscamos de otra manera, ¿no? Con un solo anzuelo, con una carnada grande, en el cual tenemos mucho menos pesca, pero bueno, mucho menos pesca, claro. Pero bueno, son elecciones. Pero pescado chico hay mucho a sacar. Bueno, acá la bollita. Vale, ahí está la bollita. Ahora vale. pusimos frontera, a ver si podemos agarrar. Nos queda una horita de pesca y te está picando. Dale, sí. dale, dale. A flote acá en la barranca, pero como un metro. metro y Así que vamos a bajar un poco las grasolas y vamos a seguir dándole. Dale, dale. De medida eh son de no son enormes pero son de media pero flote como ah, le gusta sí. a ustedes bueno sigue bueno, saliendo ¿cómo? sigue saliendo de medida Estamos acá en la barranca ahora para recordarle a la gente que casi planchada y están picando a flote, así que bueno, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, ¿está bueno? ¿está bueno? Sí, está muy bueno, muy bueno la verdad, buena pesca. con un corcho elevador, acá está pegadito ahí al suelo, corchito elevador para que levante el primer anzuelo y ahí queda el degradé, primero arriba, segundo al medio y el otro bien a fondo y están picando arriba ¿Vos sí. Sí. esto es medida, ¿eh? sí. acá en la barra. Última hora estamos disfrutando de sí, la luna. Última hora, carnada, tientudo natural, peje natural y está dando muy bien la plateada Así que venimos. plateado José Rodríguez. Plateado José Rodríguez. Oh, bien. Muchardo. Muchardo mil cincuenta y uno. Mil cincuenta y uno. Gracias. Bueno, otro de 30. Sí. Me agarré medio, medio tarde. Otro, otro, otro bueno. Otro bueno. Uy. Bueno, está picando. Última hora. Buen pescado para la tira, está sano, está. Sí, bonito? nos movimos dos o tres veces también, ¿eh? lo buscamos el pescado. Sí. ¿eh? Me parece que la, la primera vez nos tenemos que quedar boca, no importa. Vamos a ir pescando. Sí, la tira de Campos Uruguay. Bueno, llenaron la lata. Sí, la verdad que muy buena pesca hicimos hoy. Mirá. El muchacho ya, la Kunza Dio clases, pescó muy bien coco ah, Lo vi, lo vi, sacó varios tripletes Sí, ¿eh? sí, muy, muchos lindos pescaditos, sacó grande hermoso Sacó doble, doblete, triplete, muy lindo la bien. verdad Un día espectacular y muy linda pesca, decimos ¿Con qué pico, qué mejor pico? Eh, con, plateadas. con plateadas, con plateadas ¿Y líneas? Y aérea, bien. una bollita en la punta y todos los tan por abajo Espectacular, ¿y un tiro lejos cerca? Eh, 30 metros más o menos Bien Así Bien, como le gusta a todo el mundo Así es La laguna espectacular Hermoso, un día bárbaro y muy lindo Muy lindo Bueno, me bueno, alegro que lo hayan disfrutado bueno, eh. Muchísimas gracias Y igual íbamos a contando un poquito en el video cómo iba las cosas la pesca estuvo realmente más cerca de lo que pensábamos nosotros con gastón que buscamos el pejerrey grande ese que está un poquito alejado no estuvo en este día dijimos bueno vamos a hacer la pesca más cerca y los amigos que estaban cerca de nuestro tenían una pesca extraordinaria a 30 40 metros a flote con algún corchito elevador picaba muy muy bien hasta tripletes sacaban y dijimos, bueno, la pesca eh, estaba así. No apareció el grande, en el cual sabemos que está, pero la diversión estuvo asegurada. Por estos días tiene muy buena pesca la Una la que Si quiere venir, ahí está. El teléfono en pantalla para que usted pueda llamar, comunicarse y organizar su viaje. Así que bueno, gracias Martín Chubillaga una vez más por dejar entrar la cámara de Pasión por la Pesca. ¿Seguro?